Hey, ¿Qué tal chicos? Soy Luis Freak y bienvenidos al episodio número 10 de Ruby volumen 5 Creo que tendremos 14 episodios si no me equivoco, según lo que he leído en los comentarios Van a ser 14 episodios en este volumen, quizás 12 dependiendo de lo que Rosser decida Pero no creo que sean más de esos, así que nos estamos acercando mucho al final de temporada Y nos damos cuenta que todo empieza a tener un cierre, uh, en especial um, actualmente con el equipo Ruby Vimos que Raven ahora está formando parte del equipo de Cinder, eh, en cierta manera creo que al, al final va a terminar tomando su propia salida de, de la historia para verse eh, para no verse involucrada con Cinder y con, con Crow en ese sentido. En el episodio anterior de hecho me sorprendió mucho decir que, que Raven quiere a Crow muerto. No sé si es la verdadera intención de, de Raven o si lo que quiere es reunirse con él para tener por lo menos algo de oportunidad en contra de Cinder y, y Salem. Y junto con todas las personas que están rodeando a, a, Sal, a, a Cinder en este momento. Así que vamos a ver el episodio de hoy chicos. De hecho creo que uh, hoy tenemos la culminación de la pelea de Ilia y Blake. Así que vamos directo a ello. Aquí va chicos, este es el episodio número 10. A oh, cierto, Ospin quería hablar con Crow. Pero es la verdad. ¿Cómo es eso posible, la verdad? Como es eso posible, la verdad. Sí, pero realmente no creo que sean las personas indicadas um, para ello. Excuse me? Robbie. Ah, Miss Rose. Join us. We were just about to gather everyone to discuss our next steps. Oh, of que la vimos fue hace varios episodios? we've been talking Haven Spring Maiden, Fall Maiden? Cinder Uh, de hecho, uh, oh, cierto, nunca nos lo preguntamos. ¿Y por qué siempre esperas a que pregunten? Es el... Oh. Huh. ¿Es el bastón de Ospin la reliquia? ¿Y en sí las reliquias son algo físico? O sea, un objeto como cualquier otro. <risa> Lo sabía eso. tiene la basura muchos, muchos meses de, de teorías eh, en los fans. Yeah. Ok. Uh. Es raro que alguien lo llame Says uh. bien? Pero realmente siendo Leo es obvio que es una trampa. Me original, Me alegra que se den cuenta de ello. Me encanta el personaje de Crow. Oh. en ¿Cómo es que Raven llegó ahí? me wonder what does she have on you? I'm helping her for the same reason you are. I'm afraid. Uh, es lo que decir. No creo que sean agallas. No one can. Así que prefieres unirte a ella. I'm not afraid. I'm smart. You can call it whatever you no importa. Estamos aquí, ayudándola. He cruzado una línea. He hecho cosas que Ozpin nunca se perdonará. Y no debería. Es bueno saber que por lo menos él está consciente de lo que está haciendo. ¿Quién estás tratando de convencer? Oh, Interesante pregunta ¡Ya, Canela! ¿Aún siguen ahí? Pensé que para tal momento ya hubieran salido Um, aparecer no. Uh, ok. okay. ¡Claro que la tienes! ¿Es tan frustrante para mí ver a ese tipo de personas? Oh, pensé que no se iba a traer a atacarla. ¡Auch! Oh. ¿Por qué se siente que tenemos que to a people to para our a nuestro it Porque funciona. Suena no que ni siquiera ha hecho otro intento, otra forma de hacer las cosas. Su arma... su arma tiene luz Creo que es algo fácil de verlo Pensé que Blake iba a poder ver bien en la oscuridad Por cierto eh, Eso va a arreglar la oscuridad Uh. aunque hasta ahora la animación se ha visto muy bien para una batalla. Me like you Adam Curiosamente nunca he mostrado a humanos atacando directamente a Faunus. Y ese fue mi celular. Lo siento, chicos. O oh, quizás no eran tiros al azar. Uh. ¡Shut up! ¿Es realmente lo que tus padres querían? No sé qué más hacer. Es. es tan sencillo. Oh. Por si esto lo dije en el episodio anterior. Sabía que. Ir... Oh. Ok, parece que no fue nada grave Hasta ahora Y el tipo es fuerte Gary ya mostró su fuerza Y ahora este tipo está peleando muy a la par de él Son, ¿dónde está Son? ¿Dónde está Son? Oh. Ahí está, falla. Uh, ok. Eso es... Uh, la animación se vio mucho, muy bien en esto. Y al parecer la cosa está funcionando de nuevo. que Blake va a ir a salvarla. ¡Oh no, Gira! Es lo que refiero, el tipo es súper fuerte. ¿Cómo es que estaba peleando a la par con el otro sujeto? ¡Oson! ¿Qué es lo que...? ¡Uh! Ok, me imagino que él ya no va a ser un problema ¿Cómo? ¿Cómo fue que pasó eso? ¿Ah? Este tipo tiene serios problemas. <risa> <risa> Se los mencioné en el episodio anterior, lo más seguro es que Ilya iba sigue siendo un buen personaje, una buena persona y que la iban a hacer recapacitar. Pero de verdad siento que fue algo súper débil la manera de que lo hicieron. De verdad esperaba que que la muerte de los padres de o uno de los padres de Blake fuera lo que hiciera recapacitar a Ilya. Algo algo más fuerte para la historia, no simplemente palabras. Y realmente, eso es lo que no entiendo, porque solamente palabras. Mike le ha dicho lo mismo durante desde que conocimos el personaje de Illya. Y ahora por decirle por un millón de veces la misma cosa, ahora recapacita. Es, es algo que no entiende, es, es, es una debilidad muy grande para mí en esa, en esa parte. Espero que ustedes no sientan lo mismo, chicos, porque... Creo que ahora en adelante Blake será la imagen de lo que el White Fang realmente quiere ser. Humans didn't do this. We did this, Farnus. We did this to ourselves. Hmm. We are just as capable of hate and violence as the humans, but I don't think any of us would jump at the chance to point that out. So uh. are we letting Adam do it for us? By doing nothing and staying silent, we let others speak and act in our place. And if we're not proud of the choices they make, then we have no one to blame but ourselves. This is the message Adam Taurus will bring to the world if no one stops him. But we can't stop him. Yeah, we, we can. Understands that all of you are looking for simple answers to a very complicated problem. And I can't give that to you. I don't know how to make hate go away. I don't. Y probablemente nunca lo hagas. This kind of violence is not the solution. I understand that to ask you to leave your homes and protect Haven Academy is asking you to put your lives at risk. But that's what's at stake. So I'm going. And I'll stand by myself if I have to. I'll stand with you. Unh. <laughs> Definitivamente ayuda, necesitan toda la ayuda posible Ajá uh -huh. uh -huh. Ok ¿Qué que está me era lo que iba. Todos los cazadores tienen que pasar por la escuela donde aprenden a luchar. Y los humanos es que tienen habilidades extraordinarias, además de su semblanza. Pero eso significa que también son buenos en combate. O también tienen que entrenar como todos los demás. <risa> ok. Una venganza muy sutil para un, realmente apuñalar a alguien. Necesitamos transporte para todos Creo que know a un capitán que us da un favor hey. Regresando prácticamente al, al episodio 1 del volumen Y por otra parte uh, Creo que ese es el inicio de la forma en la que Blaze se va a encontrar con el, el equipo Ruby Así que creo que el final del el volumen realmente será la reunión del equipo Ruby Ok, hay varios puntos que quiero recalcar Uno, la animación durante la pelea de Sun Me pareció excelente Y sí, a pesar que es muy diferente a la que vimos en los primeros episodios Cuando Sun eh, luchó contra Roman eh, Siento que esta vez fue una animación muy fluida Tuvo muy, buena, muy buen impacto y muy buena coreografía Quizás no al nivel que, al que estábamos acostumbrados Pero esta animación se presta para muchas otras cosas Que la animación anterior no tenía como la expresión facial que tienen ahora los personajes Y el realismo que tienen en sí en sus movimientos Por otra parte, siento que eh, sí, aunque las escenas de peleas ya no son tan épicas Aún representan mucho en la serie Y creo que eso fue lo que inicialmente todos buscamos eh, dentro de la serie Para realmente gancharnos en ellos Y después descubrir los personajes Creo que ahora es al revés Primero descubrimos a los personajes para después descubrir su modo de pelea En este caso Raven siendo uno de los ejemplos Raven aún no la hemos visto pelear, por lo menos no con esta nueva animación, y aún estamos muy enganchados con ese personaje. Ahora lo que decía respecto a Ilia y Blake, siento que este cambio de Ilia ya lo veía venir, Yo creo que todos lo veíamos venir, pero siento que le faltó fuerza, siento que le faltó ese, ese momento culminante en el que todo se viene abajo para Ilia y lo único que le queda es recapacitar acerca de las cosas que está haciendo. Y siento que eso fue lo que nos faltó aquí. Siento que faltó un evento más grande o más importante para ella. Que solo una pelea que ni siquiera terminó en, en una pelea. Sino en una discusión. Y en Blake dando como por cuarta vez el mismo discurso que le ha dado durante todo este volumen. Siento que sí le faltó un poco de fuerza en la manera en la que convenció a Ilia. O en la forma en la que Ilia se dio cuenta de lo que está haciendo está mal. Pero bueno... Lo dejaré ser de como es. Hay algo que sí me convenció muchísimo. Es el trabajo de los actores de voz. Siento que de verdad están poniendo mucho de su corazón en esto. Y se nota a través de su trabajo que están haciendo. Puedes sentir la emoción en su voz. Y realmente crees que es el personaje el que está hablando. Por otra parte la trampa que estamos esperando. De parte de Leon hacia Crow y el equipo Ruby. O lo que ahora es el equipo Ruby. Y... Siento que está por venir, no siento que sea algo realmente definitivo, aunque Raven está ahí. Que no me explico cómo llegó ya que Raven, eh, que Yang tuvo que utilizar el portal de Raven para poder ir. Y esos portales están atados a las personas. Vimos que tan cerca del portal se abrió de Crow una vez que, que Yang atravesó el portal. A menos de que se hayan transportado muy muy rápido hacia allá, no creo que Raven haya utilizado un un portal Para llegar hacia allá Por sí misma Ya que había aparecido cerca De donde está Crow Y no creo que sea Lo mejor Lo más conveniente En ese momento para ella Aunque también lo vimos Cuando apareció junto a Yang Realmente apareció A unos cuantos metros De ella ya. Al igual que cuando Yang Apareció con Crow También apareció A unos cuantos metros Pero bueno chicos Creo que he alargado Muchos de estos comentarios Así que déjenme aquí Lo que ustedes creen Que, que pasó en este episodio Qué es lo que les gustó Y qué es lo que no les gustó Siento que él Parte de la animación va a ser uno de los temas principales en este episodio y bueno, eso lo dejo completamente a su, a su criterio. ¿Les gustó? ¿No les gustó? La pelea de Son contra, contra Roman en los primeros volúmenes para mí fue una de las mejores debido a su coreografía y animación. En esta siento que un... no fue de mis favoritas, pero sé que significa mucho en la serie. Pero bueno chicos, yo hasta aquí me quedo. Muchísimas gracias por ver. No olviden suscribirse para más y quizás dejar un like en este video si les gustó. Muchísimas gracias por todo. Soy Just Freak. Bye bye.